que ponte, que si no sale Ah, que es No sale la contra no, la estaba viendo yo. no la estaba viendo yo. hasta las 8, No, digo, pero menos. No, digo, pero bueno, pero Solo yo y Ya, <risa> como si tuvieras una amiga que se llama Naomi, que no te haya dado la Que ir, <risa> tazas un, tazas un, novena, yo digo, yo digo, un, la aquí para abajo. Yo no te Os <risa> lo he dicho, os lo he dicho. Tengo <risa> Ay, la hemos estudiado. ¿Qué? No? ¿No Solo te he dicho... te no! te no! ¡Ah, Vamos, vamos. Vamos. Vamos no! ¡Ah, no! no! <mín> la tira, la batia, Hostia, entre dejar de fumar y beber, pues, de y bebé. ¿Y y me ha dicho que confiar en Sí, no, eso sí es no, eso que vale, no <mán> todo que Me ha dicho que a faltar Vamos a hacerlo me tía me lobo y de de ¿Está tomando? Y cuando salgo de fiesta, si me hacen mal. No eres soberano. Es que todos los jugadores. Tío, es que dejar de formar tienes que querer. Quiero un poco. ¿Qué te quieres? No quieres. Yo no puedo llegar a hoy. ¡Vamos, Pablo! ¡Le agotaron! Esa no lo llevó así. tanto frío, tienes por cuello sí, Pero me gustó. Aquí a probar, yo, yo, yo también, amor. Claro, claro. No, no bueno entra ¡Gol! ¡Entra, entra! Bueno, bueno, bueno, que no me cosa, que no sé qué, que no sé. Arrasca! Oh. <laughs> oh, <no, no>, no. <laughs> Mira, esa señora, del Se está yendo a hacer un Porque si abre la no. Ya, pero ahora estaba. ¿Eso es el hijo de Eso Eso es que Ahí <tose> ah, Milan eh, Perdona, te hablé y me sé. ya habíamos hablado de esto. Sí, está viendo ¡Arriba, arriba!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 Cuándo cuándo la cabeza de Sager la mantiene. ¡Ah, sí! ¡Andate así! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, te ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, No, no, no, no. Vicky, es que sí, sí, ¿por qué ha pitado? juega de Pablo! ¡Enorme, ¡No Vamos ¡No juega Shoot